Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Y bienvenidos a Fortnite Hoy os traigo Es hora de reconstruir Una pieza de información para ayudar a los 7 A reconstruir su ofensiva contra el orden imaginada Vale, son las misiones de la resistencia Ok Y aquí tenemos la de la semana 9 Pasa al asalto con la escopeta de asaltadora Y no utiliza vehículos del orden Imaginada Y mucho más las misiones de esta semana Pues nada Vale y aquí la acción de la arena habilitada ahí lo tenéis, el que le gusta la arena a mí no me hace mucha gracia pero bueno hay que ver el modo de juego vale me han regalado aquí un mala delta Qué guapo vale, recientemente ha participado en un evento y ganado este premio, felicidades la, la delta del equipo mega fabricado con materiales de primera calidad certificados por la paradigma ojo con eso, eh Equipamos Y de licencia fresca Pues muy bien Equipamos también Y lluvia de llama Ok Aquí un No te olvides el para llamas Dice Pantalla <risa> de carga, vale, esta aceptamos Ok Ahí estamos, hay que cambiar el modo Ok estamos Vale Marca como vistos Aquí la tiendecilla Por si queréis echar un vistazo No, me saca Hasta la del tenis, tío No te he bueno, lo de siempre, ¿vale? Pues nada. Vamos a ver las misiones nuevas. Esta te veo no la he hecho, al final se me va ahí Pero bueno. A ver, el paralelo, la tenemos ahí pendiente. De mejorar un arma. Una. De resistencia. Vale. Otra vez allí en la cabina, madre mía. La diaria, ¿vale? de temporada a la de la semana 9 un enemigo una escopeta saltadora de más de desde de más de 50 metros para los neumáticos de vehículos de la OI a un gesto en distintos lugares de colisión de dirigibles que un vehículo en la estación de sinapsis o el circuito de chonker. solicita un ataque aéreo en el colisionador o la fortaleza utiliza un elevador si sí, esta la vimos esta la vimos bueno, no me he hecho ninguna, pero bueno. Vale. Y ahí me faltan tres, que todavía no he cogido ninguna. Madre mía, con la de la caverna de control. Esta todavía la tengo aquí en, en gría, a ver. Uf. Vamos a ver las colecciones. Uf. Me faltan dos nomás, tío. Tres, tres. El número 16 también me falta. Ok. sencillo pues ahí nos quedan algunos zona de bosque caña de pesca profesional bueno hemos sacado esto está este capítulo y vamos a ver yo creo que vamos a ir allí era de la fortaleza Y registra archivos también, me dice Veremos a ver. Bueno, vamos ya chavales Sean me suerte Últimamente se están retrasando estas misiones, pero bueno, no estamos jugando mucho, la verdad, al Fortnite. No sé qué os parece mi, mi video short, eso que he subido a mi canal de, del Fortnite en la feria, no sé qué os parece, si había entrado ya la atracción o qué. Si os gusta, si nos gusta, dejadmelo en comentarios. A mí no me haga bailecillo, eh, amiga. Venga, vámonos. Vale, le damos la gracia. Venga, otro hito completado. Pues vamos a ver lo que hacemos, tío. Por ahí Campamento cariñoso Yo creo que debería de entrar dentro Pero bueno No lo tengo muy claro Lo de los Temarios Esto, Aquí estoy en lo alto de una Pero Aquí no tengo nada ya está por debajo me voy aquí intentamos entrar por ahí no sé si coge algo allí también estuve intentándolo por ahí y nada así que venga por aquí mismo Vamos esto de aquí vale, la minigun paralela, muy bien un poco ahí. A destruir la torre. Copetilla. Vale. Ahí se me cae. A ver. ¿Está alguien por ahí o qué? así ah, le doy un poco ahí de escudito, vale. Este me gusta. Tengo que sobrevivir. Lo oigo. estás por aquí. Ahí está. He quedado. Vale. Y daño con armas paralelas, bien, lo tenemos, lo tenemos Está igual, fusil de ariete Nada no fusil de ariete Me llevo este Vale Ningún paralela Es la misma, necesitamos munición Y encontrar el tema ese, tío Estoy en lo harto y... Y no veo lo de la espada ni lo otro. Pero bueno. Ojo. No sé, tío, si pegarle, si no pegarle. por aquí tío ataque aéreo eh... me lo cojo me ahí el ataque aéreo si encontrar a la chisma la tengo aquí no y no la ve no estoy por una de estas habitaciones secretas solilla que tienen ahí, a ver, en la televisión me cuesta mucho trabajo esta misión, tío por ahí hay uno y uno nadando por ahí Puntos débiles mientras recolaste. Es que yo quiero no lo encuentro ni queriendo. ¡Ay, que lo he visto! ¿Lo he visto uno. ¡Por fin! ¡Ojo! Me falta nada no más que da. Bueno, atención que no nos falte, ¿vale? Tengo que tener que hacer un ataque de esos, tío No sé dónde A ver ahora, estoy yendo para dónde no es hay. hay otro por allí, tío en Esto no hacemos nada hay aquí, la de acceso a la cabina de control No lo tenemos Maldición Otra vez de vuelta para acá Venga, va a ver. Luego el chisme ese, tío. Bueno, será el ordenador, digo yo. A eh, ver. No sé ahora si está para arriba, si está para abajo. Vale. Vamos golpeando aquí. Dios, Dios. Oye la musiquita chunga Ya ah, no van a venir esta gente Estoy en lo alto pero no lo veo No está abajo Explosivo A ver Un arma en un banco, vamos a tener que ir ¿eh? vamos a ir a la fortaleza y a ver si puedo mejorar allí vale y luego esto es que no, no me sale el lo... registro no me sale tampoco, ni el otro me van a matar venga, tenemos que irnos, chavales no están por aquí, tío que viene la, la tormenta, vale Ve, tenemos grieta oh, viene tenemos que correr un montón no sé si ahí tenía que lanzar un Esto es la fortaleza ahí tengo el banco de mejor en un coche bien chavales lo tenemos ha ido, tío es te como bueno, no he podido creo que aquí había que lanzar un de este, eh, chavales lanzo aquí? o... creo que sí, ¿no? un ataque aéreo aquí la vamos vámonos. Ahí solicita a un ataquero. Bien, bien. estálo ahí. Buena, Donichi. Buena. A qué tenemos por aquí. Una ¿El Vehículo, ¿qué? Okay. la grieta también está muy bien. Mejor coche aquí, pues lo podemos coger. ¿Soy algo? No, no, no, no, okay. ¡Eh! Voy a por ti. Tu casa. La próxima vez me dispara otra vez. Vale. Se puede, claro. Mira, yo creo que muy bien. Todo lo que sea mejorar. ¿ah? Está el cuervito, no lo veo, pero bueno, parking reservado, ya, ya, no tengo el, está bien, tiene buena mira, vamos a ver, Esturado con una metalladora ligera, esta sí. saltadora para las neumáticas de vehículos de la OI tenemos ya a piso picado aquí sí a un gesto ese no a ver a ver esto ¿Sale ni uno? ¿O qué? No. No sé. Lo mismo me lo ha contado. va? Esto en estos distintos lugares. En la colisión de los dirigibles. ¿Será más para adelante o algo? Creo que ahí abajo. Puede ser ahí. Venga, vamos a ver. creo que aquí pues aquí no puede hacer esto quieto quieto la tela pero, pero quieto a ver si podemos en otra plataforma o algo quieto hemos hecho vale parar un vehículo bueno eso no vamos a poder su fusil de combate estamos llenos voy a de pillar quieto buena! buena! ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí Mamá, ni lo ha visto, tío Ni lo ha visto Ni nos ha visto llegar, chavales Se le escapa Uy se nos escapaba, chavales Quién pueden venir más Copetilla no ha ido bien Se escapa rápido muy rápido el whiplash se si queda quieto que lo vea a ver Pero aquí había otro no que tener cuidado Eh va eh. ahí, tío tiene otro por allí, joder qué malo. De la ligera, que buena Chivatillo. Ya Uff Ese sí me han Ese sí ha venido otro me va a matar La tormenta la tormenta que me mata, chavales Uf. A punto A punto de morir Fastidia bien, ¿eh? Necesito vida, pero bueno Pero bueno, 9 de vida. Y viene la tormenta. Creéis que es mejor, chavales. Otra. Venga, eh. ¿Sabéis que tengo esto también aquí. Que no lo utilizo, tío. Va a matarme, me va a matar. Voy a ver dónde están ahora mismo. Uh, me voy a gastar toda la munición, ¿eh? Abajo, no. Toma Tomas, no a la bailo caca. ¡Ay, que me mata. ¡Ya, ya me está fallando, me está fallando! Me está fallando la escopeta, tío ah. Pero bueno, me durado bastante, ¿eh? Qué lástima, tío, la escopetilla Me ha fallado última hora Pues que me he caído ahí, de la montañilla, pero... Muy bien, ¿eh? ver, este al final Pero bueno Quedado ahí en el top 5, así que fenómeno y muy contento. Al con la aliado, pues nada, no sé si volver a trabar la caverna o qué Ahí he visto algo en lo alto del pico, pero no me dejaba interactuar con él. Qué buen sitio me ha encontrado, a ¿eh? ver. Venga, vamos a ver. Yo creo que ha ido bastante bien la cosa. Venga. A ver... Si daño aparentes con armas paralelas, ¿vale? Luego esto, pues... Ponemos bueno, un neumático... ¿no, Podemos hacer este de los gestos, no sé... ¿Qué os parece? Vamos aquí... O aquí primero... Aquí... A ver, lo del dirigible este... Destruido... Ahí... Vale... Ahí vamos Como estas son facilillas Pues no las vamos quitando Ahora buscamos el otro dirigible Está allí cerca del Bugle Allí para adelante Para el norte De noreste que encontrar algo de aquí Un arma o algo, si no nos funden Un cofecillo, bien, bien, bien Veo varios Por de cofre Venga a ver si podemos hacer algo por aquí. Bien, vamos por el otro. Ok. Vale. Hacemos esto, Ok. Y ahora nos vamos al otro. ¿Dónde está lo de los gestos, macho? Ya lo he hecho. Vale. Pues entonces vamos a hacer la de saltadora esta, a ver si podemos llegar, ¿no? Voy a esta ciencia. Y preparar allí un vehículo, venga, vamos a ver. Y viene un tanque. Y viene el tanque. Madre mía, desde esto que nos han dado... Y te queda Más lo que vamos contra la corriente esta Pero bueno La tormentilla vale. Habrá alguien por aquí Ahí es Solinera, eh 300 metros Bueno Vamos Por aquí Corriéndonos Venga, vamos a ver Si podemos reparar aquí un vehículo Necesitamos, ya sabéis, el El soldador ese Cuidado Pero Dale, dale, bandolero Venga, tantas copetillas usted tiene mucho las copetillas Y fusil paralelo Bueno Marietecilla también Es muy salvadora Vale Tarro luminiscente No lo queremos Vale Ahí Golpeamos el último punto débil Ahí Y venga A ah, si me dan el reparador Si no, bueno, y el vehículo De momento, no, nos lo está dando Este me gusta más que... Vale Este lo tenemos aquí debajo también Un tanque, cuidado Ahí viene el tanque Aquí escondido Ahora Han visto que Creo que no, de momento no Automática, la cambiamos Por supuesto Otro cofre aquí, tío No sé Cofre que me van a dar a mí A ver, ¿qué se esconde? Lo ponemos ahora eh? escondido los cofres Y... A ver, se cuesta otro bajillo Vamos, munición ahí a tope Se ¿Sí cae hay alillo ahí, ¿eh? Hay salseo <risa> Vamos, doctor extraño Salsé, <ríe> a ver, tío, déjame reparar algún vehículo, hombre. Sí, ya hablamos con él otra vez, supongo. El científico, el radar de la tormenta, el propulsor. Bah, ahora no me gasto yo pasta. Este, pues bueno, pues necesitamos el reparador. nada, no hay reparadores por pues ningún lado. Va a pillar la tormenta Como siempre Oh, y ahí para que voy a bajar, tío Me llevo esto o qué chavales ¿cómo lo ves Antes que venga nadie más y todo eso o qué y aquí la mini con paralela A mí me gusta desde luego la mini con paralela yo que sé vamos ya se ve y necesitamos la el reparador que claro, cuando queda el reparador no te lo da viene ya la tormenta ¿eh? me tengo que ir tenemos que ir y pues no podemos estar si no tenemos reparado pues no podemos hay que ir como por ahí así que fijaros todo lo que, hay que... me pararía a pescar y todo pero no al momento Ven. un ese tío. ¿En otro autobús? Yo pasando de la peñada. En el auto de papá. Nos iremos a pasear Vamos de paseo, pi, pi, pi Porque no te veo, pi, pi, pi Te atropello otra vez Quiere pelea, quiere pelea no vaya por ahí, vale. Vamos a por él. A ver, averigua, a ver por dónde se ha camuflado. Pero bueno. Está por ahí, por detrás. Vamos, vamos a por él, si podemos. Coger la torreta No me la he querido coger A ver si lo indico Le doy, tío ¡Hala! Al coleguita pero bueno Se habrá movido de ahí Ya Sí, está todavía ahí en el árbol Yo no le doy eh, No va no sé qué más de 100 metros, chavales. Combustible bajo. Vamos a la gasolinera. A pillar combustible. Tenemos que arreglarlo también. Ay, ay, ay, ay. Que no me llega. Lleno, o no le lleno. Sí, ahí. Es la rueda mismo. Bueno, que la tenemos chupur, Bob. ¡Eh, que viene. Bien, mandolero, bien Venían, pero no han podido. Vale, pues estar, tenemos que hacerle algo a nosotros, pero bueno. Nuestro coche. Me dejan recargado, oye. ¡Otro! Este sí, este sí nos ha matado. O la mierda Ahora de las escopeta de barril. Pero bueno. El melena este. Malena, 32. Bueno. tengo con un cañón de asedio mientras está en la tormenta. Madre mía. Si es que poner una misión es muy difícil, eh. ¿Cómo están complicando últimamente. Bueno, haremos lo que podamos. Manejo recargar, repostar, macho, el autobús de batalla. Podríamos haber ido en otro vehículo, pero bueno. Ya está hecho, ya no. Hay vuelta atrás. Hay que mira ahora la misión otra vez. Eso está guapo, a ver. poquito este de la perforadora, en la taladradora. Está chulo. Ven, tenemos que mirar la misión Son las diarias Este archivo, es que tenemos que volver ahí, tío Yo no registro archivo, pero vamos, ni queriendo Tiene que estar dentro de la cabina o yo qué sé tío? Bueno, ahora nos viene, ve Vamos a ver si Si tenemos suerte No? Hay gente muy chunga por aquí por la caverna y. Mira, mira cómo es Me cago en todo. A reventarlo me Reventaría primero, eh Cuidado, ¿no? Me ha pirado Ya me tengo que enfrentar a este Sin munición ni nada Bueno lo hemos hecho es eh, lo del elevador Pues guay oh. Buenas, chavales Luego había que irnos con un, una torreta de estas, Pero claro, cuando venga la tormenta No sé, ya mismo, desde luego Bueno, si podemos pillar algo más por aquí Yo qué sé Chavales Algo por aquí o... Oh. Munición Escopeta, madre mía, el maestro de la escopeta. ¿Me imagina pasarse esto todo a escopeta? Vale. Un par de pociones, ricas por aquí. Otra grandecita por aquí. ¡Ay, qué rica! farmaco. <ríe> y no sé. Ya que más A ver, escopeta, vamos A ver Propulsor Que me reventa Me está reventando, tío Ah, mira dónde está No te vayas, hombre, no te vayas No te vayas, hombre Uy, vale. Se ha ido, ¿no? Se ha ido torre Lo he disparado, tío. Esa que es la.. La ayuda esta. Y movida por ahí, ¿eh? O promovida por el. Ayuntamiento. Bueno, de momento estamos medio que aquí, yo qué sé. Aquí había otra. Otra entrada de esta. Y luego lo que necesito está por ahí. No sé, yo chavales. No idea, pero bueno. Yo lo intento. Yo lo intento. Podríamos también curarnos, ¿no? A todo esto. La salud ya alcanza 75. ¡Ostras, qué bueno! Fusil de asalto de comando. Vale, te lo compro. El mago con el propulsor. No está extraño. Vamos, un poti para el que lo quiera Allí me llevo este Vale Este por aquí, por si acaso Y... Vamos a volar, ¿no? Con el propulsado que... Okay. A todo el porracillo que voy a pegar yo La tormenta, ¿cómo va? Va bien, ¿no? Tengo que ir como para allí, tío eh, ya lo estoy cogiendo el puntillo, esto del precursor, ¿eh? ¿Está bueno? Ahora ya solo tengo que encontrar lo que necesito encontrar, tío. Ahí no me va a dejar. O oh, que vuelo más, man manguí. Estás por abajo, tío. A ver, aquí, la cabina. Bueno, a ¿dónde me lleva? Vamos a ver No sé yo A ver Está el coche ah. Pero bueno, no queremos tampoco llamar mucho la atención Aquí yo ya estuve dando vueltas, tío Y no, no encontré nada Ya nos cure. Vale, estamos curados. ¿Por tanque o qué, tío? Ay. Va a venir otra vez. Ya viene, ya viene la tormenta y no, no voy a poder hacer eso. ¿Esta de qué? De, ¿De pirarme o qué? O de disparar, sí. Tenemos que montar aquí, ¿vale? Sí. Y luego y luego pirarnos. Este archivo... Que no he podido registrar ningún archivo, chavales. Que como para cruce o yo qué sé. Bueno. Y cuando venga la tormentilla... Hacemos un vuelo desde aquí, desde la torreta. Ahí se va uno. Ya viene la tormentilla que nos pilla. Ahí viene, eh. Atento, Ahí estoy la tormenta. Ahí, y propúsate. ¿Qué os parece? Vamos para las redes de spider Nuestro amigo Spiderman. más Aquí él Me ha dejado algo, salpicó Salpicón rico Pues venga el coche camuflaito bueno bueno bueno eh qué estamos cerquita ahí al delibú que podemos ir oh, venga. Ahí, ahí. todo el día y toda la noche ahí ahí nunca falla. nunca falla como bandolero ahí estamos uo, uo, uo. Yo lo contento que me pongo yo con un vehículo de estos, ¿eh? Y lo malo que va, va lentito, ¿vale? Se derrapa aquí, ¿eh? Uy. Aquí no nos coge Ahí había otro, yo pasando de allá Músicón que tenemos. Me mata, me mata. Qué malo hemos hecho, macho. La bajada. Cachise en la mar. <ríe> el bumo este. No, pues nada, no podía ser. Entrada triunfa aquí en el Daily Bugle ¿Qué mal hemos hecho, tío? A ver, se lleva el... El propulsor El monito Hola, monito ¿O se llama? Eh, por ahí, ahí venía alguien Ah, solo esto Vale No, esto le he traído un propulsor aquí al Daily Bug. Bueno, no ha podido ser. Tenemos sí. que infligir daño a fuerzas de los I también. Si no recuerdo mal, también a, a las ruedas de los vehículos, ¿verdad? Se me, se me ha olvidado eso, porque tenemos ahí antes uno, un vehículo de eso, y fuera estaba bien. A la próxima. Está campeando muy bien aquí en el Daily Boo, Va looteando, va... va escondiéndose, va campeando. No es mala estrategia. De esta manera, va muy bien cargado de armas y tal. Le falta mucho más. Ya, ya subió arriba del todo. Mira, el airdrop, ¿dónde estaba, tío? Escucha, el airdrop. Bueno, no está mal. Ya está mejor, pero bueno. El monito, ¿cómo vuela? Que pescar, y ¿eh? también hay un par de personajes o tres que me no quedan. Bueno, empecé. Venga, vamos. Si comienza esto, está tardando mucho. Bueno, vamos a ver Ok Vamos a ver la misióncilla A ver, semana de enfrentamiento Ya nos queda poco, a ver Vamos que influir más daño con las paralelas Y este es que no hay manera A de la resistencia Pita saltadora. Su fusil de combate. Nos vamos al circuito chonker ahora. A ver. No sé. A lo mejor cuando llegue el autobús por ahí, lo mismo lo carzo Madre mía. Más fácil eso, yo creo. Vamos a ver. Oh, no. al circuito ahí vamos doctor train al tengo universo y uh cuánta penita va para allá Aquí llegaré. No llego y sin construcción. Bueno, pero ahí de esto. ¡Ay, que no llego! ¡Ay, qué lástima! Qué poquito nos ha faltado, chavales. Bueno, estamos vendidos, ¿eh? Está cuatro ubicaciones. Con nombre. No me dan nada aquí, tío. No quiero yo. Quiero un arma. ¿Sí? Tengo alguna en la tienda de campaña Tiene una reserva Ah, muchachos, que tenemos el suplete Qué guay, tío Pues vámonos Cuidado con estos que no me maten ahora Que no me interesa A ver si llego allí, tío Uy, uy, uy, ya me ha visto No me da ni uno. Un armita, dame un arma. ¡Claro, portazo, ¿no? Hemos pegado ahí. Ramos. ¡Ataque aéreo, eh! Creo que, tío. No sé ni dónde ha caído, toma ahí. ¡Trola ¡Lo que hemos liado, chavales! A ver el otro que me disparaba Aquí ido uno El otro está allí recogiendo Ay, que me ha visto Este es bueno, ¿eh? parece bueno Vamos con él Le lanzo ahí otro Está aquí, está aquí Le he dado, eh Cúmate esa Esa. otra la vamos. Suéltate, suéltate, amigo. <ríe> <ríe> Otro de Franco, Franco tirador. Bueno, ahí He que arreglar un coche, tío. Este ya es de rollo... Ahora, ahora, ahora. Vamos ahora de aquí. A ver, estamos yendo a lo que quiero. Circuito de que venga. Estamos en el circuito. A tengo que reparar un vehículo ¿Vale? Una cierta distancia en camión articulado Ya, ya lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué os parece chavales? dice que tengo que recorrer cierta distancia escopeta ¿eh? de barril te destrozo te destrozo ha venido la escopeta de barril que ni pintado chavales hola hola Hola a todos. Nuestros amigos. Oye no, de aquí no, el marpón Es que me voy a pescar, eh. Mira <ríe> es que me voy a pescar. A ver, camión tenemos que ver otra vez camión, eh. Para recorrer cierta distancia. Luego, pues, aquí más o menos por aquí, yo qué sé. Vale. Vámonos con el camioncillo. Vale, mil metros. Un poco hecho polvo creo o qué. No, va bien, ¿no? Esto tío, esta niebla, tío. Madre mía, chaval. No se ve nada, ¿eh? Con la niebla. Venga, nos queda poco. Venga, nos queda muy poquito. Va a hacer la misión. Eh, pues ya lo tenemos chavales ya estaría, ¿vale? existo cuatro ubicaciones con nombre y una misma partida cachis donde estamos? en caserío estación pues yo me a carrete y luego a piso Bueno, pilla un poquillo lejos y sin gasolina tenemos que pillar otro vehículo ¿Vale? ¿Aquí? ¿Habrá alguno? Sí Pues... El otro es más rápido, de luego ven vamos a escudo Como este Quiero pirar ya este, si con no hay ¡Mierda! Bueno, este va bien también ¿Y este? Mejor no, que... Okay. Prueba el en este... Ollo. Cuidado que ahí hay otro Una Dos Y tres Vale, y como tenemos el El arreglador Nos llevamos este Y vamos para el caserío Oh, como que hay medio de vehículo, niño Como hago misiones estaba por aquí, pero bueno. Nosotros vamos a hacer nuestra misioncilla. Estamos por aquí. Nos vamos por carrete. Derrape Ay, ay, ay. Venga. Este ya está visitado. Mm. Y ahora sería piso picado. Vamos, papi, se ha picado, que viene la tormenta. Tengo que hacerlo. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado ahí, tío? qué mal! ¡Vámonos! Venga. Ay, ay, ay, ay, que me creo que llevo el RDC el Cuidado Nos dispara Vamos, vamos Corre Esquiva, esquiva, amigo Esquiva, bandolero Ahí, ahí, ya no nos pilla Nos da un poquillo, pero que no vamos No, hombre Lo que Tenemos que llegar ahí 200 metros, ¿vale? ha roto el parabrisas trasero, pero no pasa nada Cuidado con este Venga, pues lo tenemos ¿Vale? Madre mía, chavales Ahora tendríamos que ir otra vez para caserío <ríe> Aproximadamente Otra vez para allá Ok Quedan 16, a ver Espérate, te arreglo otra vez, amigo Arreglado Aquí hay uno Joder con el, el arbusto, tío Debería de fallar ¡Para, tío! ¡Eh! ¡Madre mía! Ahí recargando, tío. Por Dios. ¡Qué low! <ríe> está bien, está bien. El anónimo. Bueno, hemos hecho ahí un montón de misiones, ¿eh? A ver, un momentillo. Hemos hecho un montón. Lástima oye que no lo haya matado, tío, lo tenía ya. Bueno, siempre no se puede asaltar. Vale. Patronichi, bueno, bueno son. Tenemos 30 estrellitas ya, también. Nos falta este. Ok. Y nos faltarían tres para, para este, ¿vale? Que sería ya el último sonido. Ok. Vamos a ver aquí qué tenemos. Tenemos aquí a la amiga, la Kiara. Y tenemos aquí a, a Gunnar, Tormenta Solar. No somos mochilas, es su sierra, es su historia. Pues venga. Mente por aquí ok no me lo voy a equipar, ¿vale? seguimos con el, con el doctor extraño la mochila de bus tampoco le pega esto, bueno, oh, todavía al mago la sierra deslizadora no mucho, la verdad, pero bueno esta podríamos equiparla A ver si nos da tanto el cante como la otra estela. Venga, y el caos de la capitana, pues me lo compro también, ¿vale? En el envoltorio. Y equipamos. Ahí estamos. Cero. Nos faltaría... Pues 55 estrellitas. Casi nada. Y luego ya pasaríamos a la página 2. Son casi todos skins, ¿eh? Casi todos skins y envoltorio de armas. Estaría chulo cogerlo el doctor extraño de sigilo plateado. Estaría muy bien. Y aquí que hay... Doctor extraño tempestad. Vale. Y doctor extraño colorido. Eh, pues esa sería la última página. Ok. Un montón, ¿eh? De estrellitas. Deslízate durante 60 segundos en caverna. ¿Sí? Qué gracioso, cómo nos quiere mandar para allá para la caverna. Y pie ese picado todavía no, no lo tengo descubierto, no sé por qué. Y los archivos que no hay que los encuentre. Vale, aquí nos quedaría un poquito más de hacer daño. Y la serie de ídolos de no la que no la hemos hecho. Pero bueno. Yo creo que está muy bien, hemos llegado aquí a nivel 109, a punto del 110, así que nos despedimos por hoy. Un saludito para todos, Peñita. Chao, chao, cuidarse mucho.